Yo a encontrarme a Nicolás aquí y mira, justamente aquí, aquí estamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Dios mío. Este va a ser un día de locos, señores. Se lo digo, miren. <risa> <risa> Buenos días, ah. el día de hoy les voy a invitar a que hagamos un evento que se da una sola vez al año donde hay unos carros increíbles, se llama el Miami Concourse, vamos solo comenzando bueno muchachos y quiero contarles por qué se están tirando esta vez la casa por la ventana es muy sencillo, es el 60 aniversario de Lamborghini, 60 aniversario y estamos obviamente en el del Design District en Miami que es un sitio verdaderamente súper bonito que es Lamborghini Miami en manos de Brett David sacarla del estadio y traer y llenar esto de carros absolutamente de locos de locos, de locos, de locos, de locos. les recomiendo verdad que vengan esto es un evento anual y bueno hay de todo muchachos hay de todo y para todos ahora vámonos a la alfombra roja uno de los sitios lo que más han publicitado, vamos a ver Yo creo que ustedes no se alcanza a imaginar este Mercedes SL Lo complejo y lo hermoso que es Lo complejo que es de conseguir y lo, y lo hermoso que es Y esta alfombra roja, miren esta alfombra roja que han puesto en todo el sitio Esto es gratis muchachos Tema de discusión lo es siempre Corvette Estos son los, los Corvettes que que yo amo, este tipo de stingray setenteros, de verdaderamente estos son los que a mí más me gustan, y miren ese rojo hermoso, por dentro están en excelentes condiciones, y esas es una del stingray, que belleza, miren esta locura, no, no, no. están escuchando es uno de sus favoritos, definitivamente es uno de los más lindos para mí también, es súper distinto a los demás a los demás eh, eh, Corvettes si sí, definitivamente también es uno de mis favoritos un ¿no? 1600 super speedster es un son hermosos y va otro 1.600 no, no, no, no. miren esto hermoso vamos no, a ver quiero parque nah, es una locura no tiene que ser muy ruidosos, de verdad, esto es una experiencia. No, hermosos, hermosos. Can I be your star tonight? You feel my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's sleep for an eternity. ¿Saben qué lo más cagado, Lo más cagada es que todos estos carros tienen demasiado trabajo ¿Ven? sus dueños están al lado Una de las cosas que se volaba a mi esposa Era que yo todo el tiempo le estaba dando trapo a mi carrito Los carros hay que cuidarlos, hay que quererlos Y obviamente mantenerlos es una de las cosas más importantes Señores, ya vimos, ya vimos Volkswagen Speedster 1600 Ya vimos Corvettes venga les presento los Ferrari Y de aquí de primerito el Ferrari Vino contarles algo eh, del canal y es que una de las razones por las cuales tenemos ese timón o de dónde salió ese timón es precisamente estos, de este tipo de Ferraris Los GTO, los Dino sí, Señores, el Lamborghini, el hermosísimo Lamborghini Mira, la primera vez que vi este, este carro Lo vi eh, viendo un programa de Sanfio en eh, comida sin Cars Getting Coffee y era, un, y era un episodio donde va con Chris Rock y precisamente los paran Bueno, no sé por qué les estoy contando esto, pero... Lo amo. Hermoso Si hay un Lamborghini de los clásicos que yo tuviera Porque preferiría tener uno de los nuevos Pero de los clásicos sería este Lamborghini El Lamborghini, mira Bueno, este es uno raro, señores ¿Lo habían visto antes? Qué locura Interior ¿Tienen interior? ¿Qué Lamborghini? No Miren esto Wow ¿What? Miren La presión La temperatura del motor y como está cargada la, la, la batería Está justo en la mitad No Qué crazy bueno, Este es el Lamborghini Contact de 1989 Que fue propiedad de eh, Rod Stewart al inicio Lo compró y después ahora lo tiene Un gigante de la seguridad, de la ciberseguridad Aquí en Miami es el dueño Lo han restaurado y miren cómo está por dentro en excelentes condiciones Con su teléfono Y esa palanquita de cambios ugh, Deliciosa y miren es todo el frente una locura, es una locura. No hay nada que hacer. Otro Lamborghini Contact aquí, divinos. Miren este otro, este otro estilo. Corral el Lamborghini se viene junto a hoy? Miren. Ah. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, miren, todos tienen detalles completamente distintos bueno, además obviamente el color la salida, las entradas del motor cómo se, cómo se ve este b 12 por ejemplo Uf. y el estío dorado como con verde en la... cosa rara, es, y es este este anfibio, nadie, nadie lo voltea a mirar pero me parece súper bacano las llantas, miren las llantas no es tan alto, pensé que iba a ser más alto, no es tan alto, pero está, está bacano, está raro y al ladito Fórmula 1, claramente es una exhibición, y al lado tiene un el de la Cripto, el de la Fórmula 1 de para que la gente venga a ensayar Red Bull siempre, siempre va a estar en estos, en este tipo de eventos una pequeña historia antes de, de seguir David in a car. muchas gracias por su colaboración, hasta luego yo sabía que me faltaba otra alfombra roja, pero no sé qué me faltaba esta <ríe> la de Pagani muchachos, la de Pagani no, ya, ya les voy a mostrar Vamos a hacer una pausa para ver este Ford GT que acabo de ver al lado que es todo en fibra de carbono. Miren muchachos, lo está explicando lo raro que es este Peugeot porque es realmente raro en 1985 solamente hicieron 200 minutos y ahí lo están mostrando es arte you have posición fuel tank el tanque de so sobre tu safety, así que está contando que el, el tanque de combustible está justo debajo del asiento del conductor nada seguro muchachos eso solamente lo van a ver en este canal créanme lo demás es pop esto, esto, es estar a la hora adecuada. <risa> y una de las cosas es que, es que este concurso es bastante respetado, o sea, bastante respetado en la cultura de los carros y obviamente eh, la gente que lo juzga, pues, sabe bastante. Imagínate, es un carro tan único y él está presentándolo precisamente a los jueces del concurso. Oh, Carlitos ahí wow. Miren. Muchachos, eh, hace un rato les estaba contando que iba a encontrarme a Nicolás aquí y mira, justamente aquí, aquí estamos. Y justamente un saludo para todos, ¿qué tal? Todo bien, bien todo bien. Tengo una, una, una experiencia, tengo un bien. amigo Ajá. que hace unos días, hace unos meses, le comenté de tu canal, no sí. te conocía. Okay. Y, y él fue a, a visitar a Brett David ahí a Prestige. ¿Y que alucinó? Claro. No, pues alucinó cuando me dice, oye, creo que acaba de pasar Dani cruz al lado mío. Ah, <risa> ¿no? Oh, ¿En serio? ¿Y él estaba por allí? Sí, estabas por ahí wow. con, con tu, con tu Ajá. hijo. Pues y sí, pues sí. Estabas ahí con tu hijo y me dijo, Oye ese es Danny Claus y yo sí y los sí. Saludos. <risa> <risa> ¿Y qué? ¿Estás disfrutando aquí? Sí, excelente. Ver, ver todo esto junto es, es alucinante. Bueno ya lo podéis comentar vosotros desde allí. Literal. Pero es. ¿No vas a bloquear hoy? Sí sí sí sí sí. Estoy tengo, tengo, ¿tengo la cámaras. Claro claro claro. Bueno muchachos miren una experiencia. Un para mí. Una experiencia. Gracias gracias tío. Dale que estés un saludo. bien. Saludos. Wow. Es un gran tipo. Nada que, hay que hacer, bien, es no. un gran tipo, es un gran tipo realmente y, y me alegra haberme lo encontrado aquí porque lo pensé, yo dije, wow, de repente va voy a encontrar con Dani, le voy a pedir que haga un clip conmigo y bueno, ahí está para ustedes muchachos. Bueno, venga, yo les voy a decir y otra, otro dato, otro dato es que Miami tiene esto que tú ves en el parqueadero y te encuentras esto encuentras esto, encuentras esto, vienes por acá, y están parqueando un Porsche y no es porque sea un evento, literal, esto mantiene así. Si les mostré el parque de mi casa, la cosa más normal del mundo, Lamborghini, Porsche, Mercedes, G-Wagon, Miami. Y con eso terminamos el vlog.